Hola amigos vellanitas, soy Adiela Giraldo, líder bellanita. Los invito a que este 27 de octubre voten por el Centro Democrático número 11. Es el momento del cambio. Hola, amigos Bellanitas, soy Adiela Giraldo, líder comunitaria. Es el momento del cambio para Bello, Adiela Giraldo, concejal. Soy Adiela Giraldo, aspirante al Consejo de Bello, soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos maravillosos, tres nietos, soy la tercera de siete hermanos, tengo una madre maravillosa, mi familia me acompaña en todo lo que yo quiero eh, aportarle a, aportar a la comunidad, me siento satisfecha por querer aspirar al Consejo de Bello, ya que desde mi hogar, que son mis nietos y mis hijos y mi familia, me apoyan en todas las decisiones que yo quiero tomar. Yo he conocido a Adiela con respecto a la parte humanitaria. Es una persona entregada a la comunidad y es mediadora. En diferentes situaciones que yo la he visto, ha mediado, eh, por ejemplo digamos con la comunidad pero a favor de la comunidad se ha metido, no tiene parámetros como un límite para, para ella meterse hasta ciertos lugares no, ella se mete de lleno, ella no teme, es decidida por eso la tenemos acá, es Adiela Giraldo y está lanzada para el consejo me gusta la forma de pensar de ella porque es una persona con carisma humanitario, se entrega a los niños a los adultos y a la problemática del barrio, pero siempre en bien. Adiela Giraldo para mí es una persona que ha sido muy comprometida hace 20 años con toda la comunidad, a nivel de la niñez, a nivel del adulto mayor, a nivel del deporte. Es una persona que se ha entregado totalmente a la gente. Yo soy una de las personas beneficiadas que eh, me hizo un favor y ella alguna vez yo la llamé, no la conocía e fue, inmediatamente fue muy, muy rápida en, en colaborarme. Entonces yo pienso que no toda la, toda la ciudad el municipio de Bello debe comprometerse mucho con ella. ¿Por qué? Porque es una persona que quiere el cambio para Bello, para mejorar, para que todos estemos bien, para la seguridad, para la salud mental. Yo pienso que es un cambio bueno, es un cambio que le hace mucho bien al municipio, que ya es hora de que, de que lo hagamos, lo estamos necesitando. Es una persona que la necesitamos que esté en el Consejo. ¿Por qué? Por la trayectoria que ella ha tenido dentro de su liderazgo con las comunidades en la cual ha manejado los temas de mucha vulnerabilidad como son la adolescencia, los adultos mayores y la niñez. He sido demandados, he sido de ir a un CISBEN a gestionar, he sido de, de donde necesitan a Diela Giraldo, a Diela Giraldo siempre está presente. Adiela Giraldo para mí es la mujer que es capaz de recomponer el tejido social que está roto en el municipio de Bello. Desafortunadamente, la falta de valores y de líderes realmente comprometidos con esta sociedad ha hecho de nuestro municipio un gran estigma. Somos bellanitas, estamos hechos para el cambio. Nuestro municipio es hermoso y tiene demasiadas cosas por hacer. Adiela Giraldo lleva, tengo entendido, más de 20 años hace realmente muy poco la conozco, pero su labor social, su entrega a la ciudadanía ha hecho que yo crea, que yo quiera, que yo quiera estar con ella, porque yo sé que si mi familia está con ella, el municipio está con ella, Bello va a cambiar. Adiela Giraldo es una gran amiga mía, una mujer berraca, trabajadora, que se preocupa por la comunidad de Llanito que día a día está buscando la manera de ayudar a las personas que le necesitan, buscando fortalecer el deporte, la recreación, buscando atraer los jóvenes, los niños y los adultos mayores a un lugar en el que se sientan protegidos, en el que se sientan amenos con ellos y con su entorno social, buscando siempre el bienestar de toda la comunidad de Llanito. Todo mi desarrollo ha sido en Iquía, Camacol, como en el tema del deporte, el tema de los restaurantes, he luchado por el tema por los restaurantes de adulto mayor porque siempre he sido la gestora en la, en la administración municipal para llevar a cabo algo que le pertenece a los adultos. En este momento yo quisiera que la tuviéramos muy en cuenta ella para el consejo, porque con ella obtendremos muchas cosas que hemos querido y que no se han visto en este municipio. En este municipio la problemática es una situación muy álgida, muy dolorosa para todos nosotros y no es, no es de desconocimiento, quizás para el mundo entero. Entonces queremos que esta idea que, ten, que tiene todo el mundo de lo que es bello cambie y ella está involucrada, no le importa llegar a donde tenga que llegar no tiene parámetros ni linderos ni nadie la, la va a obstaculizar, porque principalmente para ella lo más importante es la ciudad vellanita. yo soy candidato al consejo de Bello. Con Sí. Dios le pague. Esto es lo que yo he venido realizando en el municipio de Bello y quiero darle continuidad. Entonces para que por favor me colaboren con el moto y hoy con Oscar Andrés Pera la alcaldía. Por eso me vinculo con ella. Porque sé que es una persona honesta, honorable, trabajadora y que siempre, siempre, siempre ha manejado las comunidades con mucho amor, con el amor para el otro. Que eso es lo más importante en un líder comunitario. Por eso, porque es el momento del cambio para Bello, los invito a que el próximo 27 de octubre nos acompañen en las urnas mar marcando el partido Centro Democrático y el número 11. El 27 de octubre necesitamos ir a las urnas muy temprano, muy muy temprano y debemos ir con una consigna Centro Democrático número 11 Adiela Giraldo Concejal soy artesana de profesión y como artesana puedo decir quién es capaz de recomponer ese tejido social todos los bellanitas vamos a ser parte de esa gran telaraña que va a proteger de una caída vertical en la que está cayendo nuestro municipio Queremos darle continuidad a mi labor social que vengo realizando desde hace varios años en el municipio de Becho pero no puedo lograrlo yo sola los invito a todos a que den este voto de confianza para que juntos logremos desarrollar más programas en bien de la comunidad Buenos días. Los invitamos a todos, muy especialmente a toda la comunidad Bellanita para que voten por ella. Ella es Adiela Giraldo, va para el consejo con el número 11. Centro Democrático. Vamos a trabajar, sí digo vamos a trabajar porque soy parte de este grupo, por la mujer, por el niño, por el anciano, por el adolescente, por el hombre Bellanita, vamos a recuperar valores, vamos a recuperar un municipio para ser felices. Bello merece ser feliz. Bello tiene en Adiela Giraldo la concejala que necesita para poder decir de frente, Bello es un municipio bello y diferente. ¿Por qué apoyo a Adiela Giraldo al consejo? Porque ella tiene una propuesta que va a beneficiar a todo lo que es la sociedad que está excluida, marginada, como son los niños, los adolescentes, el adulto mayor, o sea que ella va a continuar un programa que hace rato lo viene trayendo y lo va a llevar al Consejo para darle más seguridad, más desarrollo y mejor calidad a nuestras comunidades bellanitas. Todos el 27 de octubre, muy tempranito, en familia, Adiela Giraldo Concejal, Centro Democrático Número 11. No lo olvidemos, todos debemos estar ahí, Centro Democrático, Adiela Giraldo Concejal Número 11, por el bello que queremos. Los invito a que el 27 de octubre estemos muy comprometidos con el voto para ella como concejala concejal, concejal el número 11 del Centro Democrático. Esta es la clase de personas que nosotros tenemos que elegir y que vayan y nos representen con amor, con honestidad y porque es una persona que no ha sido investigada y que todo lo ha hecho transparentemente. Por eso los invito a que el 27 de octubre voten por Adiela Giraldo Número 11. Amigos Bellanitas, porque es el momento del cambio para Bello, los invito a que el próximo 27 de octubre nos acompañen votando por Adiela Giraldo al Consejo de Bello, marcando el partido Centro Democrático y el número 11. Los invito a que este 27 de octubre voten Centro Democrático número 11. Es el momento del cambio. Nos invitamos a votar! A Giraldo, concejal! Centro Democrático Número 8